Velamos por los sectores más vulnerables del país. El presidente Luis Arce Catacora cumple con su compromiso de pagar el bono contra el hambre de mil bolivianos, beneficio que llegará a más de 4 millones de bolivianas y bolivianos. Este bono se pagará en diciembre por única vez. Los beneficiarios son ciudadanos mayores de 18 años cumplidos al 16 de septiembre del 2020, personas menores de 60 años a marzo de 2021, ciudadanos que residen en Bolivia, personas independientes registradas en las AFPs, personas que no tienen sueldo del sector público o privado, mi pensión o renta del Seguro Social de largo plazo, beneficiarios del bono universal, beneficiarias del bono Juana Azurduy, además de personas con discapacidad moderada, grave, muy grave y no videntes debidamente registrados. El pago del bono se realizará a través de las entidades financieras por medio del cobro en ventanilla o abono en cuenta. Vamos a salir adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.